Bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué tal? Eh, a una nueva edición del ciclo Teatro Comunitario en tiempos de COVID, que hacemos con Lola Proaño Gómez, Camila Mercado y quien les habla, Clarisa Fernández. En esta oportunidad vamos a estar eh, charlando con el Teatro Comunitario de Ranchos. Este teatro nació en el año 2016 en Ranchos, un pueblo urbano, eh, rural de aproximadamente 12.000 habitantes, que está ubicado en el partido de General Paz, en la provincia de Buenos Aires. El grupo está conformado por 30 integrantes de entre 3 y 73 años y forma parte de la Red Nacional de Teatro Comunitario desde el año 2018. Lleva realizadas dos obras, Memorias del Tren y Cartas Ateo. Durante estos años viajaron a presentar funciones en localidades vecinas y también en la Ciudad de Buenos Aires, siempre con entrada libre y gratuita. El grupo edita su propia revista, que es uno de los pocos medios gráficos del pueblo, y emite semanalmente el programa de radio llamado eh, Teatro Comunitario de Ranchos Radiofónica. Además, realizan murales urbanos y organizan una cadena de emprendimientos. Ensayan semanalmente en el Centro de Atención Integral San José, más conocido como Salita de Barrio Nuevo que es un espacio comunitario municipal donde funciona también una guardería, una primaria nocturna y se hace atención de primeros auxilios. Hoy vamos a estar hablando con el director de grupo, que es Ariel Muñoz. Así que Ariel, muchas gracias por estar con nosotras y bienvenido. Bueno, eh, buen día, gracias a ustedes por la, por la invitación, por invitarnos a compartir un poquito por acá. Gracias. Bien. Un placer conocerte, Ariel, y bueno, estar pudiendo charlar, aunque sea así a la distancia. Eh, bueno, queríamos eh, arrancar consultándote un poco por, bueno, retomando esto que, que contaba Clari, de que ustedes normalmente se encuentran en, en una salita donde ensayan y, y tienen sus reuniones. Queríamos saber cómo si se mantiene ese vínculo con ese espacio durante este periodo de cuarentena y de pandemia que estamos atravesando, se mantiene como, o bueno, como lo estuvieron llevando, digamos. Eh, bueno, desde que empezó la cuarentena, nosotros inmediatamente empezamos a trabajar de forma virtual, Así que al espacio, no, al espacio físico de la salita no volvimos. Eh, en estos meses no volvimos en ningún momento. El espacio está cerrado a las actividades. Así que todo lo que estamos trabajando desde el, desde el inicio de la cuarentena es de forma virtual, excepto la radio que eh, inició ya hace un par de meses. Que es lo único presencial que estamos haciendo ahora. Porque eh, son pocos los integrantes que, que van, ¿no? Este, es como algo claro. posible de hacer en este momento. Pero no, al espacio no, no volvimos desde el inicio de la cuarentena. ¿Ustedes eh, no, no estaban, digamos, pagando un alquiler o te, hacían algún tipo de. tenían como bueno algún compromiso en ese sentido en el espacio, en ese sentido? No, nosotros mayormente trabajamos en la plaza, eh, hacemos los encuentros en la plaza, eh, en la plaza central de ranchos, y después hacemos por ahí eh, los encuentros en esta salita, la salita de Barrio Nuevo, pero no, no nos cobran nada. Eh, si nosotros, bueno, eh, cada tanto hacemos algún aporte por ahí, este, de, de productos por ahí de limpieza para limpiar el lugar alguna cosa que por ahí haga falta, digamos, como para equipar un poco el espacio, ¿no? Eh, pero pero no, no, no, no hacemos un pago de alquiler, ni, ni tenemos un espacio propio. Así que en ese sentido también, este, bueno, no se, no se nos presentó como una dificultad económica este, en este momento, no se incrementó, digamos, ninguna dificultad económica no porque no las haya, sino porque bueno, no se incrementó desde ese lugar. ¿no? Tengo una consulta, Ariel, ¿ustedes ahí en ranchos en qué fase están ahora de la cuarentena? Porque a veces eh, eso también nos ayuda a nosotras para entender cómo viene el proceso del contagio en el lugar y demás, porque ha, hemos tenido lugares en los cuales están en fase 5 y nosotras estamos en mucho, mucho más atrasadas, así que ¿en qué instancia estarían ustedes ahora? Mira, eh, la verdad que cambia semana a semana, eh, en estas últimas semanas se fue como, como abriendo un poquito más todo lo que es lo comercial, eh, la semana pasada por ejemplo empezaron a abrir los bares eh, y algunos, este, bueno, algunos locales eh, de comidas como para que la gente pueda ir, sentarse, tomar algo, comer, eh, todo con, un, con una declaración jurada este, para los comensales. Y poco a poco, digamos, se va, se va abriendo, pero ya te digo, es semana a semana. Por momento se repliega y por momento se abre un poquito más. Este, así que eh, no, no, no sé exactamente hoy en qué, en qué fase estamos. Este, pero bueno, lo que te puedo contar es esto, que se fueron abriendo un poco los, eh, los locales como para, la, para el encuentro, ¿no? como para lo social un poco más ahí. Se está como también habilitando un poquito más lo que es la plaza, hay como un poquito más de movimiento ahí en la plaza, este, pero todavía, bueno, está, está este, este, la, la recomendación expresa de que que en casa y, y bueno, que nos sigamos cuidando entre todos. Sí, Ariel. Eh, bueno, en primer lugar, muchísimo gusto de conocerte, aunque sea a través de este medio. Eh, me, encanta lo que, me encanta lo que nos contó Clarice en la introducción de todo lo que hace el grupo. Y continuando con, la, con el mismo tema, te queríamos preguntar, puesto que ustedes no han vuelto al espacio físico, que todo lo están haciendo virtualmente, eh, quisiéramos que nos cuentes un poco eh, cómo están manejándose virtualmente eh, qué herramientas están usando, eh, si eso está pensado en alguna forma para mantener los lazos afectivos y sociales y la última parte, eh, si tú crees que esto en el futuro va a quedar incorporado al hacer del grupo, si la tecnología va a convertirse en parte del hacer del grupo en el futuro. Bueno, eh, nosotros, eh, ni bien se inició la cuarentena, la, la misma semana empezamos a activar digamos, los, los encuentros de forma virtual. Ya teníamos un grupo de WhatsApp armado, más bien los integrantes activos en, en las obras. Eh, entonces empezamos a generar actividades por ahí eh, las, las fuimos como incrementando semana a semana, eh, nos resultó un buen soporte y nos resulta un buen soporte, un buen formato para trabajar, porque es algo que eh, todos manejan, digamos, como dispositivo, ¿no? y como, como plataforma, como, como parte de, de una red eh, virtual. Entonces, como ya había una facilidad en el manejo del WhatsApp, como ya veníamos comunicándonos por ese grupo, eh, lo que hicimos fue empezar a generar actividad por ahí. La cuarentena nos agarró justo eh, cuando estábamos preparando nuestro festejo de cumpleaños. Entonces, algo que resolvimos hacer fue una serie de videos, eh, cada uno desde su casa, con los integrantes en la compañía, con la compañía y la colaboración de parte de la familia. Entonces estuvimos haciendo como una serie de videos y durante todo el mes fuimos como compartiendo esta especie de festejo este, virtual con también saludos que nos fueron mandando desde distintos lugares y todo el primer mes fue como eh, dedicado a eso como al cumpleaños del, del grupo. Ahí se empezó como a ejercitar un poco la cuestión video, ¿no? que era algo que nosotros no teníamos muy eh, ensayado, no era algo que, que usáramos eh, mayormente, pero la verdad que los compañeros y las compañeras se engancharon bastante a, a participar desde ahí, nos divertimos muchísimo haciéndolo, este, porque también en el aprendizaje de estas herramientas hay cosas muy bizarras, ¿no? Entonces este, surgen cosas que por ahí eh, en lo que es el, el dispositivo grupal, de forma presencial, no se verían nunca. Eh, esto, ¿no? Como de por ahí estar eh, filmando un video y que, que se cruce algo, digamos, como de lo cotidiano en la casa, ¿no? Y, y, y se arme ahí como una, como una mezcla, ¿no? Entre lo que es... Lo teatral, lo, lo que es un personaje con lo que es lo cotidiano, ¿no? Como toda una... hay una confluencia de cosas. Así que, bueno, inmediatamente nos pusimos a hacer estos videos, a eh, convocar también ahí a, a que nos dejaran algunos saludos para compartir desde nuestra página de Facebook. Fuimos compartiendo todo esto bastante metódicamente todos los días, eh, entre abril y mayo, y después empezamos a generar actividades, eh, actividades eh, corporales, actividades desde la voz, eh, actividades con escritura, eh, rondas de lectura. Estuvimos haciendo capacitaciones en iluminación, en maquillaje, estuvimos haciendo construcción de instrumentos, de lo que llamamos no que son instrumentos construidos con materiales que uno puede tener en la casa. Eh, así que realmente no paramos. Eh, estuvimos aprovechando mucho el dispositivo eh, de estas, eh, y estas actividades para mantener el vínculo eh, y estar en constante comunicación, sabiendo cómo, cómo estamos, preguntándonos si necesitamos algo si alguien necesita que le alcancemos algo, si alguien necesita ayuda con algo, si alguien no está participando, por X razón, comunicarnos para ver qué pasa con, con ese compañero que no está apareciendo por ahí en el grupo. Entonces haciendo como semana a semana también un, un relevamiento ¿no? de cómo estamos iniciando todas las reuniones que tenemos de forma virtual con este relevamiento de, bueno, ¿qué pasó en la semana? ¿Cómo están? ¿Necesitan algo? Eh, ¿Cómo la están pasando? Eh, bueno, y ahí se suceden un montón de, de, de comentarios y un montón de, de cuestiones inherentes a lo que es la pandemia eh, y lo, lo que es el contexto eh, en el que estamos. Más allá de lo que es la actividad eh, teatral del grupo, de lo que es en sí, bueno, la radio, la revista. hacer ¿no? primero como un, una vinculación ahí, una revinculación semana a semana, para no perder el contacto. Bien, y respecto de la posibilidad que tú dices de empezamos a construir personajes, ¿eh, ¿en qué punto eh, están respecto de eso? Eh, ¿Hay posibilidades de estar armando algo nuevo o simplemente están revisando lo hecho? ¿Cómo ven ustedes esto en relación a lo teatral propiamente dicho? Bueno... Eh... Me preguntabas antes algo que me quedó por responder, eh, si esto por ahí, esta herramienta de la virtualidad va a continuar. Yo creo que sí, eh, por supuesto no va a continuar como ahora porque también estamos todos bastante cansados, ¿no? cansadas, cansadas de, de la virtualidad, de tener que estar juntándonos de esta forma. Si bien no nos queda mucha opción para mantener este, eh, la, la virtualidad, Creo que cuando, pasemos, cuando podamos volver a juntarnos, cuando podamos este, volver a lo presencial, esto se va a ir dejando un poco de lado, va a quedar como una herramienta este, utilizable, pero eh, creo que vamos a tener que volver a reforzar nuestros espacios físicos, ¿no? como a reconfigurar nuestro cuerpo colectivo, reconfigurar nuestros propios cuerpos, este, para ver cómo es el contacto físico con el otro, ¿no? Porque después de tanto tiempo de aislamiento, de distanciamiento, de no, de no poder tener contacto y no poder sentirnos, no poder mirarnos, vamos a tener que volver a reconfigurar algo que nos, que nos viene costando tanto hace tanto tiempo, ¿no? Que es entretejar un poco eh, la comunidad y lo social y poder acercarnos al otro. Eh, con confianza, ¿no? eh, bueno, con el sentir ¿no? el otro, con la energía del otro, el contar con esa energía grupal. Eso es lo que más extraña, digamos, de, de la grupalidad, contar con esa energía colectiva es lo que nos hace ir para adelante ¿no? y continuar, digamos, como con una, con una esperanza, con una utopía, este, ese sentir. Creo que la herramienta virtual va a estar, pero que poco a poco va a ir dejándose de lado, ojalá, <ríe> realmente, este, porque lo que nos alimenta es lo presencial y es el contacto con el otro, entonces es lo que deseamos y lo que estamos esperando muy ansiosamente. Ariel, y respecto de lo teatral propiamente dicho, ¿hicieron sí, algo con me... esta herramienta? Sí, sí, sí, eh, mira, Seguimos trabajando nuestras obras, seguimos eh, reforzando un poco el trabajo de personajes, de texto, de la música. Eh, en cuarentena se incorporó un músico al grupo, entonces nos, nos reactivó un poco la parte musical y empezamos a retomar el trabajo de las canciones, eh, que teníamos bastante relegado, porque es una de las patas medio flojas en nuestro grupo, que todavía fa falta como fortalecer bastante y equipar bastante, entonces tomamos esta incorporación como un puntapié para eh, continuar trabajando las canciones, los personajes de las obras, y por otro lado, bueno, iniciamos el proyecto de la radio, de la radio Afónica, es un proyecto que venía del año pasado a raíz de improvisaciones que veníamos haciendo, eh, sí. Eh, muy interesante cómo, cómo fue el devenir del de proyecto de la radio, porque empezó como improvisación, empezó como juego, ¿no? empezó como jugar, improvisar a que estábamos en una radio, y después dijimos, bueno, pero hagamos, hagamos realidad esto, Digamos, no lo dejemos solamente en los personajes, hagamos una radio, y lo pudimos hacer realidad en esta cuarentena, así que con eso estamos súper contentos, porque además nos permite poder trabajar contenido, y ese contenido construirlo entre todos. Semana a semana, en los encuentros que hacemos, vamos eh, armando un programa distinto. El programa, por lo general, es temático, trabajamos con, con un tema eje, y entonces, eh, cuando nos juntamos, lo que hacemos es abordar ese tema y que se empiecen a generar aportes de todos y con esos aportes armamos el contenido del programa. O sea que es una construcción colectiva hermosa que estamos haciendo, y además eh, nos permite también construir algunos personajes, o por lo menos algunas intervenciones teatrales, cuando los compañeros locutores van a la radio, van caracterizados, Hacen una pequeña intervención en la calle, en el espacio público y después entran al estudio de la radio totalmente caracterizados y siguen jugando con eso. Entonces, después, pues, durante la semana, nosotros compartimos ese, esas fotografías, ¿no? esos registros de los personajes caracterizados interviniendo la vereda. Eh, con algunos vecinos que van pasando, algunos se quedan, algunos sacan una foto, eh, después entran al estudio. Compartimos eso por la página, después compartimos la grabación y se sigue como dando toda un, un, una profundización, digamos, de lo que vamos compartiendo como contenido. El... Y la verdad que estamos aprendiendo un montón de cosas porque en... Cada programa hacemos una temática distinta y empezamos a investigar. Entonces, con todas esas investigaciones y los aportes y los saberes de los distintos compañeros, vamos construyendo el contenido. Algunos de esos contenidos están también dejándonos textos que después vamos a abordar en lo teatral. Porque algunos audios, por ejemplo, están hechos por personajes. Entonces ahí estamos haciendo como, una, eh, como un complemento entre lo que es la radio y lo teatral y tratando de unificarlo. Es como un híbrido de lenguajes, ¿no? Porque tenés como sí. o sea, lo radiofónico y lo teatral. La verdad que nunca había escuchado como esa, esa articulación. Es muy interesante. Sí, es interesantísimo. Sí. Yo te quería preguntar una cosa más. Los contenidos, ¿tienen algo que ver con eh, noticias, eventos? ¿O es exclusivamente con la ficción teatral? ¿O la ficción primero teatral ayuda para la mirada al, a los eventos? Primero intentamos que esté relacionado con el teatro comunitario en algún punto. Que, que en algún punto tenga ahí como una, por lo menos una pequeña relación con lo que es nuestro hacer en el teatro comunitario. Y después... Eh, tomamos mucho lo que son las efemérides semanales. Por ejemplo, el, el programa de esta semana va a ser sobre diversidad cultural por el 12 de octubre, que fue ayer. Vamos a, tomamos esa temática, investigamos sobre músicas que tengan que ver con eso, sobre textos que tengan que ver con eso, con teatralidades que tengan que ver con eso y con todo eso que se va aportando, construimos el contenido. Y después también se va archivando, como te decía recién, a, a futuro. Lo que queremos hacer es tomar esos eh, contenidos que fuimos armando e ir incorporándolos a lo teatral específicamente. ¿Se pueden escuchar esos programas, Ariel? Y con esto te dejo tranquilo. Sí. No, no, no, por favor. Me encanta, porque estamos muy entusiasmados con la radio, realmente. Es un proyecto muy nuevo para nosotros, y además nunca habíamos hecho radio. Eh, sí habíamos ido a programas, ¿no? a comentar un poco lo que, lo que veníamos haciendo y todo eso, pero nunca habíamos hecho nuestro programa. Y acá en Ranchos nunca, nunca hubo tampoco un programa hecho por un grupo de vecinos de teatro comunitario. Así que es inédito en todos los aspectos. Este... Es un hermoso proyecto realmente. Eh, Se pueden escuchar en la página, sí, los vamos dejando en la, en la página. Ahora está un poquito desfasado porque hay que ir como editándolos un poco. Eh, algunas músicas este, por ahí no pueden salir al aire porque vieron que eh, Facebook por ahí silencia algunos videos cuando hay este, algunas cuestiones de derecho de autor. Así que bueno... Hay que editarlos un poquito y después los vamos compartiendo en la página. Pero la idea es compartir todo. Sí. ¿Te hago una pregunta? Te sí. preguntabas más? también? No, no, por favor. No, dale, dale, dale. A ver si lo engancho con lo que venía. No, no, me había quedado pensando en esto que contabas, que arrancó como improvisaciones, por lo tanto, más, digamos, supongo que como un juego... Jugar a la radio de alguna manera es más desde lo teatral y que ahora, bueno, se, se volcó más a lo radiofónico. Me imagino que también ahí hubo como, no sé si experimentaron, cómo habrá sido esa experiencia de pasaje de un lenguaje al otro, porque de pronto el foco ya no está en ver a mis compañeros haciendo una radio, una escena, digamos, de una radio, que escucharlos, escuchar ese programa, ¿no? Sí, no, no, no es, no es lo mismo, claramente, eh, fue por eso común un devenir, ¿no? Nosotros juntamos un poco lo que, lo que había sido este juego de, de jugar a la radio, que es algo que además eh, muchos jugábamos cuando éramos chicos, ¿no? Entonces este, fue como también traer un poco algo lúdico, algo como de niñez este, al, al teatro, y después también eh, lo que sumamos un poco al, al proyecto de la radio fue la idea de contenidos plasmada en la revista. Y con esto un poco vuelvo a lo que me preguntaba Lola sobre el contenido. Nosotros en la revista, por ejemplo, teníamos una parte de poesía, otra parte de efemérides otra parte de eh, las novedades culturales en el pueblo, lo que se hizo esta semana, lo que se hace este mes. Después teníamos una parte por ahí de entrevista, una parte de presentación de algún personaje, teníamos publicidades, eh, bueno, y algunas cosas más. Ese contenido de la revista lo llevamos a la radio. Entonces estamos como abordando lo mismo, pero desde la palabra y desde el sonido. ¿no? desde los sonores, eh, nos permite también compartir músicas con las que de alguna manera nos sentimos este, identificados como grupo, eh, músicas mayormente latinoamericanas, eh, con las que también tenemos una relación más bien territorial, eh, y también nos está permiti permitiendo hacer entrevistas, así que por ejemplo hace un par de semanas le hicimos una entrevista a una integrante de Teatro Comunitario La Caterva, de Citibel. Y bueno, la idea es continuar también haciendo entrevistas de integrantes de Teatro Comunitario que quieran compartir algo en la radio, pero más como desde lo experiencial, ¿no? Bueno, ¿cómo es estar en un grupo de Teatro Comunitario? ¿Cómo entraste? ¿Cómo, cómo llegaste a un grupo de Teatro Comunitario? ¿Cómo invitarías a alguien? A que haga teatro comunitario, ¿no? más desde la, desde la experiencia de un integrante ¿no? que desde un referente o un coordinador. Esa es un poco la idea con las entrevistas. Ariel, te hago Así una pregunta. Es un buen soporte. Eh, ya nombraste tantas cosas que hacen. Digo. Eh, Dentro del grupo, ¿tienen grupos de trabajo? Uno se encarga de la revista, otro de la radio, o todos hacen todo en esa gran cosa que pasa en el teatro comunitario de que estoy en cinco comisiones al mismo tiempo. Digo, ¿Cómo se organizan hacia el interior para hacer todo eso? Porque es mucho trabajo hacer una revista, es mucho trabajo hacer una pauta de radio, Digo, es trabajo y bueno, y hay que digamos, eh, tener el tiempo para hacerlo también. ¿no? Sí. Por suerte, este año empezamos a repartir mucho las tareas, a delegar mucho, eh, a repartirnos por comisiones, eh, porque sí, ciertamente eh, por ahí antes recaía como todo en, en por ahí pocas personas y bueno, se venía haciendo como incrementando mucho la actividad, como haciendo un trabajo eh, de todos los días de la semana este, trabajando, digamos, para distintas, distintas actividades. Este año, también un poco a partir de que lo, lo virtual nos permite también ciertas tareas administrativas como más organizadas, en textos, ¿no? en audios, eh, empezamos a organizar un poco eso y nos dividimos en la comisión, de vestuario, comisión, Cantina, comisión tesorería, comisión maquillaje, eh, y bueno, por el momento eso. ¿no? Y la coordinación este, teatral, musical, que este, más que nada la, la coordino yo, con otros compañeros que digamos colaboran también un poco en la coordinación, pero este, mayormente yo hago la coordinación general de eso. Dirección, dramaturgia y, y lo que es la música. Este, que la idea también es delegarlo en algún momento, ¿no? poder eh, integrar otros coordinadores, pero eso está dependiendo también de las incorporaciones. Ahora, bueno, se incorporó este nuevo músico al grupo, la idea es que él en algún momento quizás tome eh, la aposta de coordinar la parte musical y, y bueno, continuar un poco repartiéndonos las tareas ¿Y cómo funciona sí. la organización de la radio, Ariel? Porque nombraste varias comunidades radio... pero la radio no estuvo ahí Sí, la radio tiene su propia organización es un grupo de, de, de los locutores y tres personas más eh, que son los que van como organizando y aglutinando todo el contenido que vamos generando con el grupo pero es un grupo específico para lo que es la radio. Es como una comisión aparte. ¿sí? sí, sí, porque es toda, también es toda una organización semana a semana, porque es un programa nuevo cada jueves. Entonces, durante toda la semana se va arrojando contenido en el grupo de WhatsApp, se va armando, se van corrigiendo los audios, los textos, eligiendo los temas. Bueno, es una gran organización. Ahora, por ejemplo, nos estamos intercambiando la, la música que vamos a, a compartir, eligiendo, eh, y también van apareciendo un montón de cosas que no, no, no veníamos teniendo en cuenta, ¿no? como desde, desde las músicas, desde las eh, poesías, eh, un montón de, de material súper eh, rico, no, super este, potencial para después llevar a lo, al, al teatro, eh, que no veníamos teniendo en cuenta, y ahora empiezan a aparecer un montón de cosas que por eso te decía recién, estamos también como archivando todo para después poder tomar en algún momento eso y llevarlo al teatro. Que Bien. haya ahí un, un complemento. Eh, Ariel, vos, vos hablabas hoy del tema de, bueno, del, de la necesidad del lazo presencial, de la importancia de... De, de pensar cómo va a ser ese encuentro con el cuerpo de, de las otras personas, que cuesta mucho generar hacia adentro de los grupos teatrales también esa confianza eh, en, en la otra persona, poder soltarse, poder empezar a tocar a la otra persona, sentir que la otra persona está en la escena con uno, ¿no? Es como, eh, ya es un trabajo en sí, y ahora bueno, con esto del distanciamiento, esa dificultad, bueno, y hoy nombraste esto de, bueno, nosotros estamos esperando ese momento de volver eh, ¿no? a, a, a esa vinculación. Eh, lo que te quería preguntar en relación con eso es si han pensado algo en cómo podría hacer esa vuelta, si han planificado, algunos grupos hasta han presentado protocolos, otros dicen, no, la verdad que no pudimos ni pensar en eso porque estamos muy todavía metidos en esta vorágine de la virtualidad. Digo, si ya han planificado algo, pensado o a la vez imaginado, eh, o es algo que todavía no se plantean? Sí, estamos pensando eh, salir, empezar a salir al espacio público con un proyecto eh, que tiene que ver con eh, fotografías antiguas de ranchos. Eh, queremos tomar fotografías antiguas y recrearlas, en distintas fachadas de, de casonas antiguas y, y otros lugares, ranchos. Eh, y Queremos hacer esto porque nos permitiría salir por grupos, quizás no la totalidad del grupo, entonces minimizar un poquito ahí eh, la grupalidad para poder eh, ir haciendo como estas postales escénicas. La idea es hacer la postal y después hacer una pequeña escena que recree un poquito esa fotografía. Y acá en este proyecto entra todo lo que es vestuario, los compañeros de vestuario ya están trabajando en recrear eh, lo, los vestuarios de, de, de épocas anteriores. Eh, otros están recopilando testimonios en imagen, fotografías antiguas, otros están recopilando personajes y personalidades de ranchos que queremos tomar como referencias y llevarlas como a lo ficcional, ¿no? a llevarlas a la ficción para esta escena. O sea, no queremos hacer algo documental. Queremos inspirarnos en eso y llevar algo teatral. ¿no? Entonces, ese es el proyecto que estamos pensando ahora. Bueno, ¿cómo salimos? ¿Cuántos? ¿Cómo nos posicionamos? en el espacio público para mantener el cuidado y cómo armamos un protocolo para llevar adelante este proyecto y empezar a salir al espacio público, porque nosotros creemos que, eh, que es nuestro espacio de trabajo, ¿no? que es nuestro espacio de acción, y que la virtualidad podemos hacer un montón de cosas, pero la virtualidad no es nuestro espacio público. Eh, Ciertamente, eh, la virtualidad no, no es accesible a todos, eh, no todos tienen señal, no todos tienen el dispositivo, no todos tienen Zoom, no todos saben usarlo. Eh, y entonces creemos que, bueno, poco a poco tenemos que ir pensando cómo ver, eh, aunque sea por grupos, a poder habitar el espacio físico. Estamos pensándolo y a la vez, bueno, construyendo lo estético ¿no? del proyecto, a la par. Sí. Sí, son procesos también, como bueno, de ir imaginando, pensando y viendo cómo avanza toda la situación, ¿no? Eh... Eh, bueno, un poco también queríamos consultarte si, sí, eh, más yendo como a, a un tema de, de gestión ¿no? del grupo, si ustedes en este tiempo de, que está durando la, la cuarentena o la pandemia, han podido acceder a alguna línea de subsidios, de financiamiento, eh, en torno a, a las líneas que, su, que salieron por la emergencia cultural, que están atravesando muchos territorios y muchos ámbitos artísticos y culturales. Eh, y bueno, también un poco saber cómo se organizan con eso, si tienen, eh, bueno, un grupo que se encargue, digamos, específicamente de eso dentro de las comisiones que ya mencionaste, o, o bueno, no, no es algo que el grupo todavía esté tan preocupado con eso, digamos. Sí. Eh, es, es como algo bastante nuevo para nosotros, porque de hecho nosotros somos un grupo muy nuevo, ¿no? recién tenemos cuatro años, y todavía estamos como en una etapa de, de construir mucho la, la organización. Estamos aprendiendo mucho cómo es eh, conformar un grupo de teatro comunitario. Acá en Ranchos es algo, algo nuevo porque no, no hay ningún otro grupo de teatro comunitario. Eh, de hecho, hay muy poca actividad teatral. Eh, nosotros tenemos mucha presencia, digamos, como porque salimos mucho a la calle, eh, pero lo teatral no es algo que esté como instalado, como, como una actividad a la que uno va a un teatro, a una sala, a un espacio. ¿no? Es, es como algo más eh, eventual. Que tienen más que ver por ahí con, con representaciones en la escuela, eh, con, o con ciertos actos eh, más bien folclóricos en la plaza, eh, pero no es que lo teatral está instalado como parte de, de, una, de una actividad cultural a la que todos son asiduos, asiduos eh, de participar. Y, y, ¿no? Un poco también es lo que nos atraviesa un poco el momento de organizarnos. Primero nosotros sentimos que tenemos que organizarnos lo suficiente como para tener una visibilidad como grupo y poder visibilizar nuestra actividad teatral. Después, todavía somos un grupo que no termina de conformarse en todas las eh, coordinaciones necesarias, como por ejemplo una coordinación de gestión que no, no tenemos, no tenemos una comisión que se encargue de gestionar subsidios, de, bueno, de, de gestionar cuestiones eh, institucionales o como de articulación con instituciones, eso lo vamos como repartiendo un poquito, a veces el rol lo toma uno, a veces lo toma una, este, y así se va pasando un poco. Eh, yo, digamos, hago una coordinación general, estoy más o menos pendiente de todo eso, pero no tenemos una comisión de gestión que se encargue de subsidios. Todavía no la tenemos. La verdad es que todavía tampoco sentimos la necesidad económica imperiosa de tener que pedir un subsidio Sí, lo que sentimos es que se está incrementando mucho la actividad del grupo y que también está siendo mucho mayor la actividad voluntaria y que esa actividad voluntaria en algún momento se va a tener que retribuir de alguna manera porque si no va a costar sostenerlo. Entonces también es algo que empezamos a evaluar este año, que empezamos a incrementar mucho se incrementó el grupo, por un lado, algo inhóspito, porque en el periodo de cuarentena no pensábamos que se iba a sumar gente, pero se sumaron este, varios integrantes. Eh, entonces, eh, cuestiones organizativas también se están como poniendo de relieve ahora, a partir del incremento de la actividad. Se está viendo la necesidad en este momento. ¿no? Nosotros nos manejamos como de esa forma, ¿no? Vamos resolviendo a medida que van surgiendo eh, las necesidades. Por esto, porque somos un grupo nuevo y no conocemos todos los, como todos los procesos que puede, que puede llegar a, a ser como el devenir ¿no? de, de una grupalidad de teatro comunitario. Además de que siempre va emergiendo algo nuevo. ¿no? Entonces tomamos muy en cuenta lo que los emergentes, tomamos muy en cuenta eh, lo que es el ritmo propio de nuestro grupo. Queremos que de alguna manera nuestro grupo vaya teniendo su ritmo, su tempo, y que podamos ir construyendo con nuestras características. ¿no? Porque entendemos que estamos en una región bastante particular, eh, queremos también poder construir eh, en relación a nuestra comunidad, a nuestro entorno cotidiano, nosotros vivimos en un, en un pueblo, los ritmos son muy distintos a los ritmos de ciudad. Eh, nuestra grupalidad tiene una dinámica eh, muy distinta. También por este hecho de que el teatro es algo como no tan habitual eh, en el pueblo. Eh, la mayoría de los integrantes del grupo nunca habían hecho teatro y mucho menos teatro comunitario, que el rancho se había visto dos veces en estos... Eh, de, la primera vez que vino un grupo de teatro comunitario a rancho fue en el 2016. Así que fíjense que también qué nuevo es, digamos, para, para nuestro pueblo esta manifestación, este, este, este tipo de teatro, este, este género. Este, no sé, este fenómeno del teatro comunitario. Este, realmente para nosotros todo es bastante nuevo y estamos en un puro aprendizaje. Sí, Ariel, eh, bueno, creo que todas comparten conmigo, estamos todas encantadas con todo lo que nos cuentas. Yo estoy muy admirada de todo lo que cuentas y de todo lo que están haciendo. Y antes de cerrar esta entrevista, queríamos preguntarte si, primero que aclares para las personas que desean conocer más del grupo, dónde se pueden conectar y dónde pueden tener información. Y en segundo lugar, también preguntarte si hay alguna forma de contribuir al grupo, eh, con lo que sea, económicamente o con, de otra manera. Que nos cuentes de eso. Bueno, nosotros tenemos una página... Facebook, eh, Teatro Comunitario Ranchos, nuestro nombre. Una página donde todas las semanas vamos actualizando eh, nuestras publicaciones y contando lo que estamos haciendo. No es una página desfasada en el tiempo, por lo cual van a entrar y van a ver lo que estamos haciendo eh, o en ese mismo día o esa misma semana, este, pero no mucho más de dos semanas. Está siempre bastante actualizada, compartimos todo lo que es nuestra actividad actual y vamos compartiendo también cosas que fuimos haciendo, acuerdos ¿no? que también que van apareciendo siempre, que está bueno porque van dando cuenta del recorrido del grupo. Y en estos cuatro años, la verdad que hicimos un montón de cosas. Salimos también a localidades vecinas a compartir nuestras funciones, fuimos a Capital, eh, teníamos el proyecto también de recibir a otros grupos este año, el año pasado invitamos a otros grupos a participar, eh, también charlas. Así que ahí vamos eh, compartiendo todo, en esta página de Facebook, Teatro Comunitario Rami. Para colaborar con el grupo eh, se pueden poner en contacto y pueden colaborar con lo que quieran, este, ya sea una eh, estructura para una escenografía, eh, ropa para construir vestuario, Textos, libros, nosotros tenemos mucha relación con, con la lectura, eh, leemos mucho, compartimos mucho texto, tenemos este, muchas compañeras eh, docentes, bibliotecarias, entonces circula mucho lo que es la palabra escrita, que en este momento tiene muchísima importancia porque es algo que nos permite también relacionarnos mucho. Eh, así que libros en algún momento también tenemos el proyecto de armar una biblioteca popular, así que, bueno, libros serán bienvenidos. ¿Lo que se les ocurra? Bueno, después, este, ustedes saben que los teatristas también reciclamos mucho eh, para hacer escenografía, para hacer vestuario, siempre reciclamos mucho porque con eso también ajustamos bastante lo, los presupuestos, así que este, todo será bienvenido, <ríe> cuando quieran. Pero sobre todo ponerse en contacto, ¿no? como está bueno, que puedan ver un poco, conocer un poco lo que venimos haciendo y ir relacionándonos, este, articulando. Están todos invitados. Quieran. Muchísimas gracias, Dariel. Ha sido realmente un placer escucharte y esperamos que esta conversación continúe, si es posible presencialmente. Ojalá. Muchas sí, gracias Ariel, hola. la verdad que un gusto conocerte y sí, ojalá nos encontremos presencialmente en algún momento. Que sea pronto. Un gusto, un, un, un enorme, enorme gusto estar charlando con ustedes. Gracias. gracias un abrazo. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes no, y un abrazo, abrazo grande. Gracias, gracias. gracias. gracias.